Pues nada, agradecer a, al alcalde Caracedelo, pues que yo la acompañe y vuela bueno, a mí en la visita de esta promoción que ahora vamos a explicar. Agradecer también la presencia de la empresa constructora, del, del arquitecto, de la procuradora de las Cortes de Castilla y León. Bea eh, Coelho y desde luego Silvia, la, la coordinadora de servicios de la Junta de Ponferrada, el jefe de servicio de Fomento de León y eh, pues, uh -huh. más personal de nuestro, de nuestro ámbito. ¿no? Bueno, hoy hemos venido a ver el estado de, de, de esta promoción, una promoción eh, de viviendas. Eh, aquí en, en el municipio de Carracedelo eh, es una promoción, como veis, ...que viene en tres grupos, un grupo de, de 16, otra de eh, 4 y otra de... 32 en, total. De, de 32 en total y otra de 12. Eh, son viviendas, como veis, unifamiliares adosadas, viviendas eh, que tienen una superficie, y corregidme si no es correcto, de en torno a 88 metros cuadrados, más unos 17 de garaje, más en torno a 70 de jardín, eh, viviendas de primera calidad que cumple el código técnico de edificación, viviendas con un consumo muy bajo eh, y, por tanto, unas viviendas de una gran calidad. Y estas viviendas las hace la Junta de Castilla y León sobre unos terrenos cedidos eh, por el Ayuntamiento de, de Caracelo... ...para qué... ...bueno pues esto forma parte del programa de vivienda... Eh, ...que esta legislatura está ejecutando la Junta de Castilla y León... ...voy a tratar de explicarlo en cinco líneas de ese programa... ...es un programa en el que... ...por un lado vamos a construir... ...como esta promoción... ...otras promociones con más de 500 viviendas en Castilla y León... Eh, ...concretamente aquí en León... Eh, en ...la provincia habrá 84... ...que se vayan a construir... En vía de Paros vamos a construir otras 7, otras 31 en vía de Angos del Páramo, en total, repito, 84. Con una inversión en la provincia de León, en la provincia de León, con una inversión en torno, pues estamos hablando de unos 9,7 millones de euros. Esta promoción tiene un importe de en torno a 3,5 millones de euros su construcción. Esa es la primera línea. Esa línea de viviendas para quién va dirigida. Esta línea va dirigida fundamentalmente a los jóvenes. A los jóvenes de menos de 36 años o de hasta 35, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque si la compra un joven de 35 o menos va a tener un descuento del 20% en el precio. Eso supondrá que estas viviendas, que son unas viviendas unifamiliares de calidad, ...importantes, eh, pueden salir en torno a un joven de 99.000 euros... Eh, ...con lo cual el, el, el apoyo y la ayuda de la Junta de Castilla y León... ...y por supuesto del Ayuntamiento de Garcelo que ha cedido los terrenos... ...es muy relevante, ¿para qué? Pues para fijar población joven en el medio rural... ...nuestro objetivo es luchar por el medio rural... ...y por lo tanto fijar población y especialmente joven... Eh, ...que anide proyectos de vida y que por lo tanto no sea la vivienda... ...un eh, hándicap para que eh, tenga ese proyecto de vida en el, en el medio rural... ...esa es la primera línea, repito que es la que, a la que obedecen estas promociones, estas cuatro o tres edificaciones, ahora nos explicarán, que, que acabamos de ver. Por eso hay una segunda línea que también ponemos en marcha en esta legislatura, que son viviendas en cohousing para alquiler joven, es decir, viviendas eh, que tienen unos elementos comunes eh, de vending, de, de lavandería, de aparcamiento de bicicletas, una serie de elementos comunes, que por tanto son en cohousing, pero que son apartamentos individuales de 60 metros cuadrados, de máxima calidad, con consumo casi nulo, y que bueno vamos a edificar nada menos que 1.225 viviendas de estas en Castilla y León, con un importe de 115 millones de euros. En concreto, en la provincia de León haremos unas 120 viviendas de esta naturaleza. 120 viviendas con la inversión de en torno a algo más de 10, casi 11 millones de euros. Por lo tanto, van dirigidas al alquiler. Estas son para vender. Esta segunda línea del que hablo ahora es para alquilar, preferentemente a jóvenes, a un precio también eh, más bajo del, del mercado, porque en definitiva se edifican sobre solares cedidos por los ayuntamientos, por lo tanto la repercusión del precio del suelo eh, no existe y además encima ejecutada por la empresa pública Somacil, que no tiene un beneficio industrial y que por lo tanto puede construir eh, más barato. ¿no? Y va dirigido también fundamentalmente a los jóvenes, ¿para qué? Para que aniden sus proyectos de vida en la provincia y no tengan que salir fuera de León. Hay una tercera línea. De, de ejecución de vivienda, eh, que es importante también, que es la famosa Rehabilitare, que todo el mundo conoce, que es la rehabilitación de viviendas de los ayuntamientos, del maestro, del médico, las escuelas, la Guardia Civil, lo que sea, del obispado, que también colabora con nosotros, y que ahí, pues bueno, pues en, la, en León vamos a dotarla también de otras 31 viviendas más de las que ya había, con una inversión de en torno a 2,1 millones de euros, y que también va dirigida fundamentalmente a alquilárselo a familias jóvenes, para el mismo objetivo. Esa es la, la, la, la tercera línea. La cuarta línea es una línea eh, de rehabilitación de las llamadas viviendas de camineros. Eh, los camineros eran antiguos peones de obras de los caminos, de las carreteras, eh, que en su momento la administración pública construyó unas viviendas para ellos y que se abandonaron. Y hay distintas abandonadas en la provincia, pues estoy hablando de... Valencia, Don juan y otros emplazamientos y ahí vamos a rehabilitar otras 38 viviendas en la provincia de León de Camineros con un importe de 5 millones de euros que va también a permitir, eh, pues bueno, dar también esa, esa vivienda en alquiler, también en alquiler a jóvenes, eh, fundamentalmente familias jóvenes, para el mismo objetivo de asentar a la población joven en la provincia de León. Y ya por último, vamos a comprar también viviendas a la Sareb y a otras entidades. Vamos a comprar viviendas para bueno, pues a unos precios lógicamente competitivos para también tenerlas para alquiler social. Eso supondrá que aquí en la, en la provincia de León, en concreto, en esta legislatura, pues incrementaremos todo este parque de, de viviendas en torno a unas 384, 390, eh, perdón, 384, sí, 300, eh, 284, 290 viviendas. Voy a precisar, eh, que va a suponer una inversión de en torno a 29, 30 millones de euros en las distintas, en las Cinco líneas que estamos hablando. Por lo tanto, es un compromiso muy importante de la Junta de Castilla en materia de vivienda, especialmente vinculado al medio rural, especialmente vinculado a los jóvenes y, en general, a todas las familias. Pero no se queda ahí, en la construcción de viviendas para vender o para alquilar. También vamos a facilitar la vida a las personas que quieran alquilar una vivienda en el mercado. Una vivienda, no una vivienda de la Junta de Castilleros, sino una vivienda del mercado. pero eso están las ayudas al alquiler. Y recordar a la ciudadanía que ahora mismo está abierta el plazo de solitud de las ayudas al alquiler. Estamos hablando de 32 millones que hay en juego, termina el plazo el 3 de enero, por lo tanto les queda todavía plazo para solicitarlas. Unas ayudas al alquiler que damos a todas las personas que lo solicitan. Hemos incrementado el presupuesto de una forma extraordinaria en el año 2015 15, ...cuando yo empecé en la Junta de Castilla y León... Eh, ...había 2,9 millones para esta eh, línea... ...ahora hay 32 millones... ...eso nos ha permitido en estos siete últimos ejercicios... ...llegar con las ayudas a todas las personas que lo piden... ...que lo piden, que lo justifican y que cumplen los requisitos... ...y ahí estamos hablando de qué ayudas... ...pues estamos hablando del de 50% del alquiler... ...y si es un joven, el 60% del alquiler... ...y si es un joven que alquila una vivienda aquí... ...el 75% del alquiler... ...no será porque la Junta no ayude a los jóvenes... Eh, o a comprar esta vivienda con el 20% de descuento o alquilar una vivienda de mercado con una bonificación del 75% del alquiler. Ahí en, estas, en estos años, hemos en la provincia de León, pues habremos dado ayudas por importe de unos 24 millones de euros que han beneficiado a más de 16.000 familias y personas con dificultades de pago de la vivienda. A nivel de la comunidad autónoma, pues habremos invertido 120 millones de euros en estos últimos años, beneficiado a más de 77.000 familias en estas ayudas. Por lo tanto, recordemos que están ahora mismo en plazo de solicitud y que termina el plazo el día 3 de enero, incluido el 3 de enero. En la página web de la Junta están todas las habidas. Por lo tanto, a las personas vulnerables, a las personas con escasos recursos y especialmente a los jóvenes que sepan que la Junta les apoya y está a su lado, bien para alquilar una vivienda de mercado, bien para alquilar una vivienda de co y social de la Junta de Castellón, bien para vender una vivienda con descuento como es estas que vamos a ver ahora a continuación. Eh, recordar también... ...que está abierto el plazo... De la petición de ayudas para la accesibilidad, es decir, una, un edificio de, de, de viviendas que no tiene ascensor, pues que quiera poner un ascensor, pueden llegar a tener una ayuda de la Junta. Eh, aquí es en concurrencia, hay un presupuesto son dos millones de euros y por lo tanto hasta que acabe el presupuesto. Esas ayudas hay que recordar y, eh, que el día 30 de diciembre termina el plazo de solicitud, por lo tanto aquellas comunidades de propietarios o propietarios individuales que quieran hacer una obra de accesibilidad, cambiar, quitar escaleras, cambiar eh, pues una, un baño por una, una ducha, cualquier eh, medida de accesibilidad tiene la posibilidad también de que la Junta le ayude con, eh, con esa ayuda eh, que, repito, termina el plazo el 30 de diciembre. Y ya hablando de ayudas, recordar también que está abierta la petición, la posibilidad de pedir ayudas para la rehabilitación de viviendas. ...61 millones de euros tenemos abierto... ...en un plazo además que va a, estar, va a durar varios meses ¿no?... ...¿para qué?... ...pues para que una persona que quiera cambiar las ventanas... ...de su vivienda para alcanzar una eficiencia energética... ...y un ahorro mínimo de, del 7% que es lo, lo mínimo... ...va a tener ayudas de la Junta de Castilla y León... ...o que quiera hacer un proyecto más complejo... ...de envolvente térmica, de cambio de, de, de cubierta... Eh, ...ahí va a tener ayudas eh, de la Junta de Castilla y León... ...financiada con fondos europeos... ...y que repito son 61 millones de euros... Eh, ya sea para un edificio, ya sea para una casa individual eh, y que por tanto, pues hombre, conviene pedirlas, conviene, es el momento. Ahora, ahí están los profesionales, los arquitectos, eh, las empresas deseando que les encarguen proyectos de rehabilitación de la vivienda. Repito, el mínimo cambiar las ventanas, es una obra pequeña, una obra que permite alcanzar una eficiencia energética del 7% de ahorro eh, y de mejoría y que ya puede recibir una ayuda de la Junta de León. En definitiva, hablamos que a nivel ...de la comunidad... Eh, ...118 millones en ayudas al alquiler que venimos dando... ...más de 2.100 viviendas que en esta legislatura vamos a poner en marcha... ...en las cinco líneas que antes he mencionado... ...es un compromiso muy relevante en materia de vivienda para, para esta comunidad... ...y desde luego para, para esta tierra, para León y bueno, para el Bierzo... ...donde visitamos ahora la, esta obra... Eh, ...está en proyecto ya también la de, la de Villa de Palos... Que ...son siete, siete viviendas y, y repito, otras 31 en, via, en del Páramo... ...y seguiremos por lo tanto eh, con esa política".